En La Otra Voz, camino hacia la paz total. La Otra Voz, Periodismo Libre. Bienvenidos y bienvenidas a La Otra Voz, Periodismo Libre. El día de hoy en nuestra serie de charlas, diálogos y entrevistas tenemos una excelente invitada, una mujer muy valiente, una mujer defensora de los derechos humanos que toda su vida ha luchado por eliminar estas violencias y por una construcción de la paz total. Bienvenida, eh, directora Gloria Cuartas, ¿cómo se encuentra? Bueno, eh, muchas gracias a la otra voz por invitarme a compartir eh, estos caminos de la paz total. Bueno, así como lo venía diciendo, eh, esta serie de programas se llama Camino hacia la paz total. Eh, Su que es la directora de la Unidad para la Implementación fina del Acuerdo Final de Paz, ¿Qué tiene por contarnos acerca de estos primeros 100 días del gobierno de Gustavo Petro? Bueno, muchísimas gracias. Lo primero es que el DAPRE, que es el Departamento Administrativo de Presidencia de la República, está realizando una transformación. Esto implica que la Consejería de Estabilización, como la gente lo conoce eh, socialmente, que estaba en manos del doctor Archila, esta consejería se transforma y va a pasar al proceso de a estar a cargo del doctor Danilo Rueda, que es la persona que orienta en el país todo el tema de paz. Es muy importante esta aclaración a través de ustedes, porque en estos 100 días venimos abordando uno eh, toda esa transformación que está en manos del doctor Liscano, en este momento está en función pública y es la función pública la que al final definirá cómo va a quedar esta estructura. ¿Qué es lo importante? Debemos de comprender que la orientación del doctor Danilo Rueda ha sido ver de manera integral la implementación del Acuerdo de Paz y los procesos territoriales de paz total. Como dicen las líneas del Plan de Desarrollo, el cumplimiento del acuerdo de paz es la piedra angular de la paz total. ¿Qué significa esto? Que si no avanzamos en el cumplimiento del acuerdo, ¿en qué sentido? Por ejemplo, el primer punto, ya vimos, que el Ministerio de Agricultura con la Agencia Nacional de Tierras, restitución de tierras, vienen planteando la compra de 3 millones de hectáreas. Aquí hay varias reflexiones. Una, como lo ha planteado la eh, unidad de restitución, todas las tierras que se compren deben eh, tener mucha claridad que no vayan a ser tierras que estén en litigio de víctimas del conflicto. Dos, que sean tierras que efectivamente sean productivas. Tercero, que se respete los ecosistemas. Es muy importante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en esta mirada, porque tenemos que tener la garantía de que en esta lectura geográfica, territorial, del país, las tierras están en el epicentro del conflicto colombiano. Toda la región PEDET, que son, nos hablan de 170 municipios, pero es toda la región, venimos en estos 100 días haciendo lectura con la Agencia de Renovación del Territorio, que está en manos del doctor Raúl Delgado, para visualizar tres temas muy complejos. Uno, desde el gobierno anterior se sacó a los grupos motor, a la IAMPE, que es la alta instancia étnica y a la instancia de las mujeres, pero también a la CECIBI, que es la alta parte contratante del Estado, se eliminó como fruto de la participación. Entonces, lo que está haciendo la directriz del doctor Danilo Rueda es que las entidades, la agencia de renovación del territorio y la agencia de reincorporación recuperemos para el acuerdo la participación ciudadana, que podamos entender el rol político de un profundo incumplimiento de estos seis años que tiene que ver con la participación de las mujeres. Recordemos que la alta instancia de las mujeres, que el 24 de noviembre nuevamente se hace el relanzamiento para advertirle al país que si no hay la inclusión política de las mujeres con su pensamiento, con sus decisiones, con los presupuestos, yo quiero decir una cosa a través de la otra voz y estamos en el Congreso de la República. Todos los ministerios, como lo plantea la Ley 14.18 en el Gabinete de la Paz, se debe de concebir presupuestos que contribuyan a la paz, presupuestos nuevos, para que los 16 Planes que tienen que ver con el punto uno del acuerdo de la reforma rural, puedan efectivamente el agua, los, los servicios públicos, las obras de infraestructura, la educación, la salud, la vivienda, puedan tener la participación de las mujeres campesinas, de las mujeres indígenas, de las afro y no entregarle, no entregarle, en estos 100 días lo hemos evaluado. Le, no entregarle a los macrocontratistas los recursos del Estado. Durante los gobiernos pasados todo se soluciona con intermediarios económicos. La directriz del señor presidente de la República y de Francia Márquez es que vamos a trabajar con alianzas público-comunitarias. Esto significa que tenemos que, en estos 100 días hemos hecho diagnósticos, análisis, y vamos a tener 30, 1 y 2, es muy importante, eh, de noviembre-diciembre, ya casi, vamos a atraer, a invitar grupos motor, organizaciones de las mujeres, la alta instancia étnica, para que desde las mujeres... Desde las comunidades restablezcamos lo que la gente piensa de la implementación del acuerdo. Se ha perdido mucho dinero, se ha perdido credibilidad y la función de la unidad de implementación o del de nombre que tenga esta instancia tiene que garantizar devolver el espíritu del acuerdo vincular las comunidades, la región pacífica no ha tenido nada de inversión y por eso la vicepresidenta de la República es designada por el señor presidente para que oriente este proceso. Aquí quiero decir una cosa para, para porque no te dejé preguntar más. Eh. Entonces, un momento, está el tema de eh, Estados Unidos... Y México, por gestión, por gestión del capítulo étnico, de la alta instancia étnica, como un trabajo progresivo, lograron inversión económica, étnica, para que el capítulo étnico avance. Tengo mucho eh, la ilusión de que la Unión Europea las organizaciones amigas de la sociedad puedan aportar para que el capítulo de la alta instancia étnica también de las mujeres también tenga eh, la posibilidad de tener recursos propios para esta financiación. Pero el principal recurso es de regalías, el recurso es de presupuesto del gobierno para que se cumpla el acuerdo. Si no se cumple el acuerdo, la Paz Total será muy, muy frágil. Bueno, muchísimas gracias, directora, por brindarnos este espacio aquí en La Otra Voz. Le agradecemos mucho por sus palabras, le agradecemos mucho por darnos a conocer lo que es La Paz Total. Y pues bueno, finalmente ya me quiero despedir dándole las gracias en nombre de La Otra Voz y en nombre de los colombianos, que somos un medio alternativo, que somos un medio libre, un medio de comunicación, periodismo libre. Y pues nada, finalmente hacerle la invitación a que nos siga y que, y que pues generemos... Sí, un pues, de pedacito cosas. de lo que te estás diciendo. La paz total, que es como el espíritu a largo plazo que lo ha recomendado la Comisión de la Verdad. Cuando la Comisión de la Verdad dice la paz grande, nunca más el dolor, nunca más las armas en la política, nunca más corromper a los servidores públicos, nunca más desarrollos por encima de la gente. La Comisión de la Verdad nos ha advertido que el cuerpo, el dolor de las mujeres, el dolor de la naturaleza, nunca más puede estar en el centro de nuestro camino. La paz total es un camino de largo plazo para sacar las armas de la política. Vamos a tener conflictos siempre, pero la paz total significa una transformación cultural para que hombres y mujeres y especialmente los hombres, los hombres, transformen su masculinidad para que no vean en el cuerpo de la mujer el desahogo de toda su represión. Las mujeres se tienen que respetar, no es una enfermedad, es un patriarcado que está acabando con el derecho político de las mujeres. Entonces la paz total... No es que no van a haber problemas o solo la negociación con los grupos armados. No, es la capacidad política que tengamos de avanzar en la construcción de la paz. Eh, un camino de largo plazo. Muchas gracias a La Otra Voz. Bueno, finalmente, darles la despedida. Que nos sigan en nuestros medios de comunicación, en, medios, en nuestras redes sociales. La Otra Voz en Facebook, Instagram y Twitter y www.laotravoz.co. La Otra Voz. Periodismo Libre. Sigue www.laotravoz.com